Hola gente, estoy aquí en este nuevo video Estamos acá en Minecraft Estamos con mi gente, con mis panas De este gran servidor que estamos haciendo En mi barrio, estamos en mi barrio Hay una araña aquí, coño Estoy con M, con Julie con Pepo ¿Aló? Y se supone Se supone que iban a estar más personas Iba a estar otro Miguel que hizo Unas esculturas bien chidas aquí que ya se lo voy a mostrar Y estoy esperando que bajen los pendejos Estamos todos en creativo porque esto lo estamos creando Así como que para, para, para Nuestro de, deleite visual Bye. Es un demente Hola Hola <risa> Mira a, ver, chiquita. a verte Ay, qué linda, qué bonita esta chiquita que tienes en la espalda ah, Tiene no un me... tumor ¿Qué es eso? ¿Qué chingados? Bueno, es aquí... Una está. colita de conejo Me estoy poniendo muy nervioso M, M, M porque Ay, eres chico. calvo <risa> Y Pepo, uh. Ese, ese no es Gonza. ¿Es ese es Gonza. Bueno, vamos a ir subiendo muchachos para verla. Vamos todos juntos. Bueno, vamos a ah. empezar por mi casa Vamos todos por... O la dejamos de último Vamos a dejarla de último Mi casa Vamos para la casa de Yuli Si volteamos Ahí tenemos Tenemos la casa De moneda y timbre De la casa de papel La casa de Yuli Parece un <risa> Un banco, weón <risa> Coño, pero Yuli Estaba ahí una falta amueblar, esta verga Está guay Coño, hay que meterle Televisor Mueble y una nevera Una chale, huevona Pero es que recién Estamos creando Coño, vale Pero ponle, ponle Amor, vale, ponle cariño. mire esa vaina, está vacío todo. Marín. Bueno, ya, esta es la casa de Julie. Muy bonita. ¿Cuántos puntos le.? Mierda. Señor Stark, ahora qué hago? Rompe un vídeo, lo siento. <risa> lo siento. Voy a ponerme el espapa, no rompe nada. Tú vamos a votar. ¿Cuánto le dan a la casa de Julie? <risa> que Porque... <risa> me regalo. Pepe, oveja. Escucha, escucha. ¿Cuánto le da, cuánto le das tú, M? A la casa de Julie. Un dos un, dos, ¿Por qué? Justifícalo. Porque no es mi casa. <risa> Eres un monstruo, Rick. Yo le doy un 6 porque parece más un banco que una casa. ¿Tú, Pepo, cuánto le das? 6. ¿Sí? Vamos para la casa de M, vamos para la casa de M. Después vemos la casa de Miguel, que es esa madre que tiene como un montón de Pokémon. <risa> Tiene no mames, esta mamalona. Yo creo que esa va a ganar los votos, quitemos las escaleras épicas. No mames, M, what? Tú que haces uno por uno, cabrón. A ver, humilde morada de M, no robar nada. Sospechoso, ¿no les parece? Ah, ok, vamos a ver. Ok, ya sabía que había una no, sorpresa. Porque está llena de botones, M. Coño marico, está bonita. O sea, es una guarida. Nada no, más mi casa está mejor. ¿Y quién lo decidió? Ah. Pero si no fuera por los botones, ¿no limpiaste antes de que llegáramos, coño de la madre? Marico, esto pareció una cárcel, weón. Wow. <ríe> <risa> parece tocorón Yo le doy un 7 porque eh, Prácticamente cumple la función de un búnker Y es lo que se quiere en Minecraft pues sobrevivir Algo que no se exponga tanto a los monstruos Y todo el pedo Pero parece una cárcel Si no tuviera un 10 Pepo, tu puntuación 20 No mames, Pepo Es del 1 un, al 10 20 por <risa> parte de Pepo Yuli, puntuaciones para la casa de M Pues al chile yo le doy un 3 Esta mamada Horrible, Y dale con eso. Bueno, vamos a ir a ver la casa de Gonza. Mira, está aquí. Verga. hizo, Él hizo el poliedro de Caracas, Maric. Mira esta vaina. No mames, Gonza. ¿Para qué tanto... Van tantas lanchas, bro? <ríe> <¿Qué> bo... <ríe> Que bajar más aquí un pescado, no sé, bajar a, vas a armar aquí una vaina de pesca, huevón Está <ríe> bonito, está bonita, está bonita sí. Yo le doy a la casa de Gonza un 5 Porque no limpió Bueno, ya sabemos que que, que Julie fue en la Yo casa no fui. de Gonza <ríe> Sí, sí, díselo, juez rosadito Yuli, uh, cuando hagamos el juzgado te vamos a hacer un juicio A ver, Pepo, tú le das puntuaje ¿Dos? ¿Tú, Yuli? Yo al chile le doy un 3 Justifica tu 3 Pinche caja de zapato, güey <ríe> Vámonos <ríe> Ok, vamos a la casa de Miguel Que no está aquí, pero vamos a verla porque está épica Hola, MR, ¿qué es? MR Ah, no, MP Mal parido, ¿no? Ah, pensé que era mal parido Bueno, lo primero que podemos ver antes de entrar es que hizo un, una, una serpiente súper épica Ahí, súper genial Y si subimos por aquí, por las escaleras Vemos que Miguel tiene más escaleras oh, man. Oh, mira, panda, que lindo, qué bonito, qué bonito, qué bonito este Esto que es materiales, están bien lindos ¡No mames! Ya, güey un 10 Un 10, cabrón No, weón Este vato que... Este vato hizo una suite <risa> Te vas a morir, weón Yuli, ¿qué estás haciendo? Vale. Bueno, yo le doy un 10, muchachos, yo no sé ustedes El chile yo le doy un 3 3 Tómalo o déjalo ¿Por qué? Está bonita, está bonita Tiene más que la tuya La Ajá. tuya está, está, está desamueblada Vamos a la casa de Pepo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? A ver, ¿Aquí? <ríe> <ríe> Oh, oh, oh, oh. <ríe> Ok, <ríe> tiene lo, lo esencial. Mi manera es la manera de los dioses. Agua, una librería y fuego y un horno. Tiene todo. Yo le doy un 9. Épico. Terrifaste, terrifaste. ¿Tú cuánto le das, Julie? Uf, está difícil. ¿Cuánto <ríe> le da? ¿Cuánto le da? ¿Al chile? Yo le doy un 3. Coño, pero justifica tu puto 3. Es que está toda culera, güey. A ver, deme, ¿cuánto le da a la casa.? multifuncional de Pepo, casa del Un futuro. 20. Es minimalista. Coño, Pero sí, ¿verdad? Si sí, ve. <risa> <risa> Tiene todo. Tiene todo hasta piscina no eh. <ríe> Bueno, vamos para para la casa de Steven La casa de Steven, que no mames, mira La sacó un tutorial de YouTube Yo también lo vi, y aquí la hizo Steven, que tiene un montón de botones <ríe> Y tiene un strider No, no lo mate No le mate su strider, no <ríe> No mames Ya le volvieron mierda a la casa de Steven Yo me voy, no tuve nada que ver aquí ¿Cuánto le... yo le doy? Yo le doy un 1 porque la sacó de YouTube Y con eso pierde todos los puntos A ver, Julie. Yo no le doy un 3 ¡Vienen de futuro, eh! <risa> no mames ¿Cuánto? 8 ¡M! 1 oh, no. Pero, pero mira ¿Qué cojones, tío? Si, si, si va a palmar la mañana Dejadlo tranquilo Vamos a, ahora por último a mi casa Bueno, muchachos, vengan <risa> Les voy a hacer un, un recorrido, muchachos Vengan, vengan Vengan por los árboles aquí Miren mi casita Es de hoja, ¿Verdad? Miren, vean, vengan, vengan, vengan. Venga, miren mi casita, este es de hojas Entra, hay dos camas Hay dos camas, espérate, espérate Hay dos camas Espérate güey. Hay dos camas Hay un montón de hornos, subes aquí arriba Y tienes unas vistas maravillosas Está bonito todo La cosa es, o sea, el secreto está Cuando bajas, aquí bajamos muchachos Vamos todos, y está la magia Está mi habitación gamer Que todavía no la he terminado por completo Pero aquí está Bien... Inspirada en el Nether El nuevo Nether Bien bonita Ya, ¿Dónde está M? M y Pepo Vengan La verdad, gasté muchos dólares en esta vaina Estás enfermo, Bruce Wayne Las camas sí me costaron un poco caras No preguntes por qué hay tres <risa> Hijo de puta <risa> Hijo de... ¡No! ¡Pepo! ¿Qué hiciste? Bueno, seguimos ¡Con permiso. Bueno, salimos aquí muchachos, todavía no termina la casa Y tenemos un portal al Nether bien mamalón Inspirado en Japón Lo hice a los coñazos Porque se fueron y esto también conecta con la salida Y está la agüita ¡Venga! ¡No carga No mames, pues, se buguearon. Ah, valió verga mi portal Este fue... Este otro portal que hice Y valió verga, creo ¿Cuántos puntuajes le dan a mi casa? nueve nueve, ¿Nueve? ¿Nueve diez. Por, uh, me quedo atrapado en el net A ver, Julie Al chile le el 3 Definitivamente la que ganó fue la casa de Miguel Está bien chida Miguel, felicidades Aunque no estás aquí en el video Y bueno, espero que les haya gustado Dale like, suscríbete y comenta Que vamos a estar haciendo más videos videos, más cosas eh, espero que no lo destru... ok, acaba de caer Thor, eh, espero que no destruyan esta madre pronto porque mis amigos están bien locos sobre todo Yuli, mírala, tan inocente y tan pequeña, <ríe> ya valió ver ¿Qué <ríe> qué <ríe> qué <lindo. ríe> espero que les haya gustado dale like, suscríbete y comenta y espero que apoyes este tipo de videos, voy a estar trayendo más Minecraft y más todo eso, todo eso, se te quiere mucho, chao sí.